vamos a ver a 6 streamers que fueron troleados por sus fans en Fortnite. Básicamente vamos a ver a los streamers más famosos del momento como podría ser Ninja, Tifue o Mongral pasándolo bastante mal por unos trolls que les perseguían por las partidas. Aseguraros de ver este vídeo hasta el final porque os voy a comentar una sorpresita que os va a gustar. A estas alturas del juego supongo que algunos de vosotros ya sabréis lo que es hacer stream sniping. Básicamente es la práctica de ver un streaming en directo de un oponente para obtener una ventaja sobre él. En el número 6 tenemos uno de los casos para mí más bestias de Stream Sniper y es el número 6 y eso que acabamos de empezar. Básicamente está Cloak que acaba de aterrizar con su skin de oso y fijaros toda la gente que le viene, básicamente todos Stream Sniper y es que por lo menos ahí habrá 20 o 30 personas. Imaginaros lo difícil que tiene que ser jugar con todas esas personas. Persiguiéndote, y no solo eso, porque es aquí le están mirando, pero es que en otras partidas no solo son todas esas personas persiguiéndote, sino que también te intentan matar. En el puesto número 5 tenemos a Tifue jugando con Ivat. Básicamente estaba jugando modo arena en la modalidad de dúos y era una preparación para esas clasificaciones de la Copa Mundial de Fortnite. Entonces vais a ver lo que pasó, porque es que el bloque nunca lo he visto tan petado como ahora. Oh, Oh my, god. oh my god. That is not possible. That is not possible. Oh my god. Not I'm 50-50 oh in this shotgun, I don't care. Oh my god. I'm dead, dude. Oh my god. I'm gonna get you. <laughs> uh, I don't even know what to say. So let's like. viendo que todo este montón de jugadores caen en el bloque, en parte gracias a Tifue, me gustaría que por los comentarios me pusierais vuestro sitio de aterrizaje o donde más os gusta caer del mapa de Fortnite, que en mi caso pues podría ser señorío de la sal en el número 4 nos encontramos de nuevo con Tifue, pero es que este no es otro caso de stream sniping duro a Tifue, sino que vamos a ver unos espectadores trolls que estaban acompañando en un directo a Tifue y que básicamente lo único que querían los espectadores era que Tifu muriese dentro de la partida. Do I get in chat? Do I get in? Yes or no, chat. Do I get in? Do I get in chat? Do I go for it? Do I get in? Is it worth it? Is it, is it, worth it to get in? Who the f Why are you guys saying yes? Why are you guys saying yes to get in, dude? <laughs> I mean, what else- I mean, what other options do I have though at the same time? En el puesto número 3 tenemos al streamer Doctor Disrespect Y básicamente esto es otro nivel entero de stream snipers Este jugador, este streamer estaba en Fortnite y le viene un streamer sniper y le mata Decide irse a otro juego como es el H1Z1 Le viene el mismo tío y luego para Golmo, se va al Battlefield Y le viene también el mismo tío y le mata O sea, es una persona que estaba constantemente mirando su stream Uh. Wow! Are you kidding me? Find your doc, find you. And find your drop. The UCAV? Yeah, that thing is. White yeah. Omega LLC. Yeah. <laughs> That's the funniest thing I've ever done in my life. No life. Oh my god. Si no quieres que este niño que está mamadísimo aparezca en tu casa y te haga streamer sniping en la vida real. Tienes 5 segundos para darle like a este vídeo y suscribirte al canal. ¿Y qué es lo que ocurre cuando reportas a un stream sniper y Epic lo banea? Pues tenemos a Nickmers que se pone en modo detective cuando ha pasado esto. En el puesto número 2 tenemos a Mongral que en su directo de más de 3 horas es troleado por stream snipers, básicamente en el primer clip que vamos a ver es uno de los clips del inicio de su directo en el que aterriza en una zona nevada y le persiguen como 15 personas a intentarle matar a Pico y no obstante con eso que cuando cogen armas se lía muchísimo. Oh This is just crazy. Dude. Like, I'm getting big <laughs> <at>. <laughs> I'm dead I, I can't do this. <laughs> I'm dead! Give it a ball. Yes! Destroy my balls. <laughs> I've got eight kids on me! I'm not even joking! If, If there's not a gun up here, I'm dead. I'm watching right now <laughs> <laughs> it's like zombies bro they keep coming i can't <laughs> do today Mongral se defiende bastante bien de todas estas personas, cosa lo cual me impresionó bastante porque es que en una partida se llega a hacer como 15 kills, él solo matando a stream sniper, pero esto es stream sniper reyjardeando muchísimo. Y este es otro clip de Mongral en el mismo stream, pero un poquito más adelante porque le vuelven a perseguir las mismas personas aterrizando en otra zona distinta del mapa. Bro, what's do y antes de continuar con el vídeo comentaros que arriba a la derecha os van a aparecer los dos últimos vídeos que he subido, en primer lugar os va a aparecer el último que es el de setups de youtubers para jugar a Fortnite en el que vemos el setup de Tifue, Ninja o Rubius y el segundo vídeo que os está apareciendo es el de 8 batallas increíbles entre youtubers en el que vemos las batallas más épicas por ejemplo entre Ninja vs Tifue. Y en el puesto número 1 tenemos a Ninja y a MrBeast. Haciendo un directo para la caridad con una serie de incentivos Conforme más dinero le donasen, pues más cosas tenía que hacer en la partida El propósito de MrBeast era hacerle perder la partida a Ninja a toda costa Haciéndole donaciones Y que Ninja no se pudiera defender porque no tuviera ni materiales ni armas No, Golden no How maids. did I not hit him once? No mats. Oh. I just donated no a no mats again. It's taking a second on this one. He's got a no gun. I have Maxwood. No, no gun. gun. Yeah, see, I have to drop it, dude. He has Maxwood. Come, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, go, go, go, go. He has mats. No, no. Drop the mats. Nope. No mats. Oh my god. Oh my god. Dude. Listen to me, Beast. I need. Materials! <laughs> no! To win! Haven't dropped that shot. In. I'm gonna have him drop his mats. Nope. No mats. So you have a no gun coming in, I have a no mats coming in. Yep. So he's gonna lose his 71 wood and his gun. He's gonna have nothing. He's gonna die. You are not winning this game, Ninja. I don't care if I go broke. No, he has another gun. Ah. Be ready. Do another gun. Oh, you said drop gun. You didn't say which gun. Oh, yeah. You're, all right Yeah. He has to drop his new gun. And now he should see the mats. He has to see it, yeah. That's right. right, no mats came through. Drop your mats, come on, Ninja. Ninja, I know you see it. Drop your mats. No mats? Drop them! That's right. You better drop them. <laughs> Pistol, yes, dude. No, Yeah. All right, we're both doing no gun. No gun. Go through, go through, go through. Yeah, he's about to pick up mats. Do no nope. mats. Hey, hey, my donation, there. Drop your gun. Drop yeah. that gun! In your face, beast. To be fair, that donation went through.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 el segundo requisito, ir abajo de este vídeo y si veis que el botón de suscribirse está en color rojo, darle a ese botón de suscribirse y que se quede en color gris. Y en último lugar, me tienes que poner por los comentarios qué escopeta prefieres de Fortnite. Si la escopeta Pump, la nueva que acaban de sacar o la escopeta de combate. Yo sinceramente no sé qué escopeta elegiría, pero la nueva es que es una chetada. Así que nada chicos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya encantado y nos